Acá, si usted desea, lo puede cambiar. Los miembros sean garantes de los derechos laborales. Aquí puede poner los miembros sean o los miembros sean garantes. Es el que, ese, ese, ese término garante, profesor, en mi trabajo lo he repetido varias veces porque eh, si bien es cierto. No, el, el pero Perú, claro. no, está bien, pero déjeme ya. acabar. No. Ya. Aquí sí, bien, bien. lo que indica garantes no. Lo que está indicando es lo que está en rojo o a colores. Ya. ya. Eso es lo que hay que cambiar. Si usted lo desea o lo deja así. ¿Por qué? Ya, Porque bien. tiene el 19%. Ya, ¿verdad? Muy bien. Ya. ¿Ya? Allí, Allí puede quedar. Ya. ¿Ve? Hay cosas que no se puede cambiar. Como, por ejemplo, los problemas específicos. ¿Ven? Uh -huh. Porque posiblemente en otro trabajo ya emplearon estos términos o palabras o frases. Claro, ya. ya. ¿Ve? ahí en el, en el marco teórico, ya, el 13, el 13 está uh -huh. al final y el 5, posiblemente estas palabras o frases también ya se emplearon uh -huh. y hay similitud con otros trabajos, uh -huh. ¿se da cuenta? Sí, sí. Eso no se puede cambiar, uh -huh. ¿Ve? ¿por qué? Porque esos son trabajos ya realizados, culminados, uh -huh. así como usted posiblemente empleó estos antecedentes, ¿Cuántos investigadores habrán tomado también como referencia este trabajo? Dale, eso es lo que No tomó la tesis, lo que hice, claro. ¿no? o sea, el resumen lo que te dijo una... Así una es, da de Sino que hay similitud con otros trabajos. Seguro, Porque sí. imagínate, una tesis, ¿cuántos trabajadores o investigadores tomarán como referencia? Seguro. Ya, por eso sale así. No, no, no. ya. Ahora vamos a ver las bases teóricas. Las bases teóricas sí se pueden cambiar. Sí, si es sí. que usted lo desea. No, no. Pero, pero veo que está limpio. Sí. En donde ha cogido es los antecedentes. Sí. Esta es la constitución política. Pero, Ajá. La rubia, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, yo cojo la constitución política. ¿Cuántos miles de investigaciones habrán cogido la investigación política? Claro. Un artículo. Por eso sale similitud. Por eso siempre le digo, cuando citen a un autor, citen, pero breve, una o dos líneas, y luego hagan un comentario. Por ejemplo, aquí salió todo de la Organización Internacional del Trabajo. Claro, Tribunal. es claro, es un... ¿Se un da cuenta o no? Que, porque para darle fortaleza, pues, ¿no? Porque, porque, porque, porque ese es, es, es, medular, es medular, pues, ¿no? Claro, eh, hay, términos, hay términos o palabras que no se pueden cambiar. Sí, ¿Ven? Esta sesión, cita, ¿cuánta sí? gente habrá cambiado su cita? Habrá cogido esta cita. Por claro. eso sale similitud. Por eso yo acuérdense cuando les decía, escribía una cita, ¿se acuerdan? Sí, y sí. luego hacía comentario o no. Claro. Y le decía, miren, observen. La cita del autor tiene tres líneas o seis, pero tengo dos páginas. Y solo la cita del autor es dos, tres líneas. O seis entre los dos. Claro. Pero la mayoría de líneas son mis ideas. Uh -huh. Es mi creatividad, es mi imaginación. Ese trabajo pasa limpio. ¿Ve? Según Mon. ¿Ve? Ya, eso es lo que dice el autor, pues. Uh -huh. Pero usted ha puesto solo dos o tres. Y mira, uh -huh. de esas tres líneas, solo dos las capta. Uh -huh. ¿Ya? ¿Ves? y así va cogiendo este programa lo bueno que tiene este programa es que te indica las fallas ves. Uh -huh. y cuando pasa el 30, 40% se puede ir corrigiendo ¿por uh -huh. qué? porque aquí tienes lo que tienes que corregir aquí está visible Puedo cambiar estas bases por otras bases teóricas sí, similares sí, similares a tu definición claro, esa definición la he usado más arriba claro, ¿ves? por eso sale así, ¿ves? Claro. Y así. Y a la metodología posiblemente has, has, co has copiado el esquema que yo te di. Sí, es el esquema. Bí? ya Y entonces lo has trasladado o guarda relación con... A ver, dice 13. A ver, vamos a ver qué dice el 13. ¿Qué dice el 13? Dice. Repositorio de esta universidad. Se sí. asemeja ese esquema. ¿Se uh -huh. da cuenta? ¿Acá está? Sí, sí, sí, ¿Ve? Pero esencialmente el trabajo está limpio. Uh -huh. ¿Ve? Hasta las referencias, mira, ¿ve? en algunos casos, ¿cuántos habrán empleado esta referencia? Uh -huh. Por eso sale así. Por eso hay que irlos corrigiendo, a veces, ¿ya? pero esto puede quedar así. Sí, claro. ve. Y finalmente, allá está tu matriz. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Bien, usted. Lo que tienes que hacer ahora... Esto vale una captura. Captura esto. ¿A todo? ¿Página No, no. Solo a, a esto. Mira, ve. Observen todo, todos, ya? ¿ah? ¿Eh? Todos, observen. Le tomo una captura. ¿Sí? Y Le eso debo se pegarlo la aquí. Parte final, doctor, ¿no? Aquí lo debo pegar. ¿Observas? Ya sí, cierto. Ya, entonces allí te saldrá, pues no, te saldrá lo que dice acá. Le damos una captura aquí. Ya. Con eso estás demostrando que tu índice de similitud es 19%. Uh -huh. Y este trabajo aprueba. Aquí ya. debe ir. Y con eso se completa el trabajo. Ya. Pero ahí ¿Ya? lo Ah, sí, acá le tomamos una captura y lo pegas aquí. Ya son cinco, cinco puntos o más, ¿no? En la captura sale más que 5... No, no. De la profesora de ha mostrado el cartel de similitud son más que cinco ¿eh? nada más no pero claro ¿No más? sí lo, claro. Lo, no lo importante pero, es no... esto ya, esto hay... es lo que importa ya, pero no se ve profesor ahora si tú gusta le tomas captura a todo pues mira excluir cita está apagado excluir bibliografía sí está activo excluir coincidencias este es un programa que, que no falla Tomarás, pues, te, serán, pues, dos tomas. Ay, pero los pegas o sea, acá. Ya, ya. Pueblo bonito, ¿no? Para, para tomar la, la captura. No, pero ahorita molesto. te lo envío. Ah, ¿me lo voy enviar? Claro, yo te lo envío. Ah, me va a enviar lo, el, el turnitín. El turnitín te lo envío. En estos momentos lo envío. No hay ningún sí. problema. No, pero... al trabajo que me mandó hace unos minutos, le pongo la numeración y al final le pego lo que usted me indicaba, ¿cierto? Claro, es que el anexo así lo pide, ¿lo observas o no? no sí, sí, sí. Claro, sí. así lo pide claro, el anexo. Lo... Allí queda ya tu trabajo. Ya, pues. Entonces le número la, la, la, la, el índice y se lo Entonces, Mientras usted va haciendo otro, yo le voy a hacer un trabajo. Ya está, a ver, fíjate si llegó A ver, avance, Antonia, Chirino Ya Antonia, Antonia ha enviado su avance, ¿cierto? Sí, sí Antonia, ¿se encuentra? Sí, doctor Ya, a ver, vamos a observar su trabajo ya Sí, se me había perdido mi archivo otra vez Pero eso el de doctor? ¿Te pede no, doctor? Sí, está en PDF, así bien, lo vota. No, en PDF. Pero, ya está bien. Vamos a ya. Ya, entonces le toma y lo pega a su word Ya, doctor. Ok. Ya está. ¿Lo observa Antonia Young? Sí, doctor, sí. Gracias. Ya está. Entonces, Guillermo. Tiene el 19% de similitud. Está solo para ordenar y pasa ese trabajo. Queda allí. ¿Ven? Ese es el producto. Inicio. Y se dan cuenta ustedes, señores, que no es fácil. Es todo un dolor de cabeza. Sí, yo los entiendo. Imagínense cuando yo empiezo a revisar los trabajos. No solo uno. Tengo varios grupos. Luego tengo que dar mi informe. No, el alumno, el estudiante tal. Este fue su proyecto. Arrojó tanto por ciento. Condición aprobado o desaprobado en el proyecto. Así tengo que hacer su informe, su informe. Uno por uno, imagínense. Acabe el semestre en la semana 16. Pero yo tengo que hacer informes de todos los grupos que tengo uno por uno. Ya. Observa, Antonia, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué Buenas hay que noches corregir? ante todo, doctor, y a todos. Buenas doctor, noches. Ya. Ahí lo pongo de amarillo, hay que corregir eso. Mire, observe. Uh -huh. ah, mi Uy. Claro, mire, y es la carátula. Es la cara, es lo primero que miran cuando revisan los trabajos. va, Pues por eso le digo, sí, hay que hacerlo con paciencia. Con paciencia, con amor, con cariño, hay que hacer otros trabajos. Doctor, ¿Verdad? lo que no manejo es tecnología, se me va el trabajo. Por ejemplo, ese uno está sí, mal. Estoy entrando en tecnología. Uh. Sí. Así es, pues. Por eso nos llaman. Oh, corrige, corrige, corrige, corrige, corrige. Y se me pierde, se me va el archivo. Sí. Bueno, por, por ejemplo, tengo... este uno. Este uno no va ahí. ¿O no? ¿Así va el uno? Ese es el abajo del centro. No, pero ¿así va en ese modelo? No, no, no. Claro. Lo he hecho para no. Ya, ahorita lo vamos a ver ya. Ya vamos a ver. ¿Aquí qué le falta? ¿Aquí qué le falta? Aquí le falta el nombre del proyecto, las palabras claves y la línea de investigación, ¿o no? Sí. O sea, no basta con el, lo que está ahí abajo, ¿no, profesor? Tengo que volver a poner. Ahí me tienes no, que no, no. poner el nombre del proyecto. Ya, voy corrigiendo. Me tienes no, me que poner... Ver. Las le palabras le claves. Archivo. Y me tienes que poner... Ya, ya. De la de línea frente. de investigación. Ahí está, ¿ves? Te lo estoy poniendo allí, ¿ah? ¿eh? Ya, doctor. Eso es lo que me tienes que completar. Ya. ¿Qué voy poniendo también. La introducción va al centro. Ya. ¿Ves? Acá está, mira, ve, mira. Aquí lo tienes en tu índice. Sí. Ya, pero lo tienes que escribir acá. Acá lo tienes que escribir. ¿Cuál es tu nombre del proyecto? ¿Cuáles son tus palabras claves y cuál es tu línea de investigación? Acá están las palabras claves, las tienes que trasladar arriba. ¿Estás escuchando, no? Sí. Ya. Ahí está. Ya, eso está para ordenar. Planteamiento del problema. Ojo, mira, ve. Mira, es plante o oh, no planteamiento, sí así, o oh, no uh -huh. sí, está bien. Ahí está bien así, cositas pequeñas, parece mentira Antonia, se nos va sí. cositas pequeñas, pero bueno me ha costado, pero ahí voy escribiendo algo no, no, sí, esto demanda esfuerzo, sacrificio cuando uno quiere aprender cuando tiempo, uno trabaja y también y tiempo es lo sí. que no tenemos pues, me porque quedo trabajamos. dormida me quedo dormida leyendo así después anoche también estaba así me quedo dormida y este, y este curso profesor no hay muchas tesis me, me he pasado buscando buscando más de lo que he buscado posiblemente no hay mucho no hay, no hay obras son no hay pocas hay hay tesis que es de alumnos lo que quiere pero puede lados. ser artículos ah, puede también. ser artículos sí. Tengo la idea, tengo lo, sé lo que es ¿no? una prescripción, es el usucapio, que se dice en otros países. O sea, como derecho comparado es el usucapio, pero un este, poco es, busco, busco me quedo dormida como le voy a tanto buscar. Poco pero lo es, puede en buscar cambio el derecho penal, nombre. civil. Lo puede poner sí. con otro nombre. Sí, el, el problema es que posesiones, hay distintas clases de posesiones, profesor. Por ejemplo, hay de precario, de, hay posesión. De, de, que es ahora de prescripción adquisitiva que es de usucapio hay también la, la posesión que puede ser informalidad, que eso tiene que ver con FOPRI, bienes nacionales entonces de usucapio ya. es poco lo que hay. Ya, a ver, problema general pero, ¿dónde está su problema general? No lo veo Me falta escribir profesor sí. se me perdió todo el archivo ahora lo hago pero he avanzado hay que ordenar. Ahí está el objetivo general, está el objetivo específico. Sí, lo hice en el otro archivo. Sí, posiblemente. El marco teórico siempre va en otra página. Y va en mayúscula. Ya, cambie esto. De... No abuse de la mayúscula. Solo la primera va en mayúscula. Es el título de los libros o de la tesis. La... Son cinco, ¿cierto? Sí, faltan dos. Me faltó tiempo escribir. Voy a corregir. Se me perdió el archivo. Ahora sí ya no, no lo tengo. Pero puedo. estos son internacionales o no? Sí, esos internacionales. Colombia, México, Argentina he cogido. También he cogido España, que me falta colocar ahí. España e Italia. Entonces, ¿aquí qué es? ¿Perú? Ese es Perú. Entonces allí debe poner nacionales, nacionales, pues para que se distinga. Ve así nomás, es... Y allí, mire, ve, no abuse de las mayúsculas. y antes todo... lo tenía con plumón, pero ya si sí, todo lo voy a volvería con solamente la primera letra. Ah, no ha desarrollado las bases teóricas todavía. No, no le he pasado, no me ha dado tiempo, profesor. No, ya debe tener su. Lo trabajo, perdí, ya. lo perdí. Pero hasta mañana, mañana de la noche lo debo tener todo, si se lo puedo mandar. Ya está. Ya, le devuelvo su archivo ya, debe completar. Ya. Debe así completar. Ayón es usted, ¿no? Sí, doctor. Ya está. Hay que completarlo y hay que hacer un esfuerzo, no sé, búsquese a alguien que le apoye, pero los trabajos ya deben estar listos Listo. para entregar y pasarlo ya. por en el turnitén, así como el de su compañero Guillermo. Así que ha pasado por el turnitín? Así se tiene que... Es que cada uno, profesor, tiene sus cualidades, su sí, pues. espacio, su tiempo. Y usted no tiene la culpa, le agradezco. A veces me parece un poco rudo, tosco, pero tiene capacidad ¿no? de, de enseñarnos. Y agradezco. ¿no? De la forma que si ha habido algún problema, profesor, es en aras de querer yo también como alumno decir lo que, lo que siento y... Y mis derechos, ¿no? Como alumno y también su derecho a usted. Disculpe si ha habido cualquier problema. Muchas gracias, bien, Voy a tratar de hacerlo. ¿Lo puedo mandar para mañana, profesor? ¿O hasta cuándo hay para corregirlo? Porque lo tengo ah, en borrador. Ya deben estar. ¿Hasta ya cuándo? Deben, ya deben estar los trabajos listos. Pues ya ya, si ya lo tiene. Vaya enviando, vaya enviando. A ver, un momentito, a ver. ¿Hasta cuándo para, para poder hacerlo? Mañana en la noche, pues. Mañana ya. Si lo vas. tiene listo mañana, envíelo. Tengo en borrador. Envíelo, por eso trate de avanzar. Y sí, voy a corregir también, ya. porque a veces cuando, trate te de terminar, dormir, cuando lo tenga listo, lo ya. envía. Perfecto. No espere la otra semana, porque los tengo que ir pasando por el turnitín. Sí, sí. Ya. Muchas gracias. Muy ya, amable. Un ahorita le envío su trabajo, ya. A ver. Ya, a ver, verifique. Verifique si ya le llegó. Ya, doctor, me llegó. Gracias. Llegó. Ya, es el archivo, ¿cierto? Muy amable. Muchísimas gracias. Ya. Bendiciones. A usted, a usted. A ver, señores. Nos vamos a un receso. Aprovechen este receso. Presumo que han estado ustedes observando la clase o las correcciones. Traten de arreglar o corregir sus trabajos. Luego del receso regresamos y sigo recibiendo sus trabajos. ¿Les parece? Bien, sí, doctor, gracias. Bien, doctor. ¿Quién es el de su compañero Salazar? ¿Ya? Todos los trabajos deben pasar así como ustedes han estado observando. El turnitín es un programa que está a nombre de la universidad. Y la universidad nos brinda ese trabajo. Observen, por, por ejemplo, observen, mire, ve. ¿Observan la pantalla o no? Sí, doctor. Miren, allá está el turnitín. Allí va verificando, va votando, va arrojando los resultados finales de cada uno de ustedes. Eso queda ya archivado, registrado en la universidad. Y yo voy bajando, descolgando los resultados finales y los voy poniendo en un archivo. Ya, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Aquí somos muy serios, sí, señores. Hay momentos en que hemos estado alegres, contentos, pero ahora estamos serios, pues. Y todos deben estar presentando sus trabajos. Sin embargo, estoy todavía corrigiendo. Entonces Doctor, nos vamos. Una consulta. Sí. Una consulta. Doctor, acerca de los antecedentes internacionales, eh, pueden ser este, definiciones o este, citar a autores internacionales o tiene que hablar netamente de. Él? casos no, internacionales. Antecedentes son trabajos de investigación finalizados. Pueden ser tesis, pueden ser tesinas, pueden ser artículos científicos. Eh, si son publicaciones de revistas, eh, digamos, doctor. Si es un trabajo finalizado que cumple con los requisitos exigidos, sí puede ser. Debe estar el nombre del autor, el título, el lugar donde se presentó, ¿no? El objetivo. Uh -huh. La metodología y conclusiones. Si cumple con esos requisitos, sí, usted lo puede. Y que sean de los últimos cinco años. que ah, ahí voy a tener un problema. Porque he citado uno que es del 2004. Ah, no, no pero eso no. lo he citado en definiciones. Eso lo he citado en definiciones. No, no, no. En las bases teóricas no, no interesa. Sí, sí, sí. sí. En los antecedentes, sí. sí. Internacionales y nacionales. Allí, sí. sí ¿no? Bien, nos vamos a un receso y regresamos un promedio de 8 y 20, ya, 8 y 20 a 8 y 25. Y continuamos. En ese lapsus vayan preparando su material. Mientras lo dejo con un video inicial, ¿no?, sobre la presentación de trabajos, que pueden ser diversos. Bien, volvemos, nos vamos y vayan preparando su trabajo, por favor. Vamos a dar inicio. La cita para dar inicio a la sustentación de nuestro proyecto de investigación de práctica. ¿En qué lugar? En la institución educativa distrital República de Panamá. Bueno, mi nombre es Natalie Fonseca y para mí es un grato placer estar aquí con ustedes eh, presentándole nuestro, nuestra idea de investigación. Vamos a dar inicio. Eh, vamos Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Quién? ¿Con sí, quién continuamos? Doctor. A ver, ¿con quién continuamos? ¿Voluntarios o voluntarias? Para luego no digan, no, no me llamó. Doctor, quisiera presentar mi trabajo, pero... ¿saben qué ha pasado, No le he guardado todos saben, avances que he hecho, solo queda he con la anterior avanzar hasta las bases teóricas. Eh, mi, mi computadora la cerré, no la cargué y no la guardo para nada. Tomé trate este 90 de, avances. Trate de recuperar su archivo. Mm, doctor, por todos lados, hasta con un amigo ingeniero de sistemas lo ha querido recuperar, no se puede porque no lo, no lo había guardado. Solo me quedé hasta donde había avanzado lo último en bases teóricas. ahora tienes que empezar de nuevo? Mm, bases <risa> teóricas, solo me falta lo último. No sé si me podría revisar hasta donde se había quedado, por favor, doctor. ¿No lo he revisado todavía? No, no, es, es, es, lo que es esta unidad, no. A ver, envíelo, envíelo. Doctor. Ya. Por el grupo lo va a enviar, ¿no? Sí, doctor, al grupo. Ya. A veo doctor, yo lo tenía todo ya modificado, arreglado con lo que usted me dijo en la segunda unidad. Ya, lo que dice, el que dice Brian, ¿no? Brian, sí, Brian. Ya, sí. está, a ver, ya un momentito ya. Vamos a descargarlo a ver. Ya, ese es su trabajo, lo observa. Cierto, sí, ese que tenía anteriormente. El modificado se me ha borrado. El, el, el modificador tenía todo ordenado, cuadrado, todito ya. Ya, vamos a ver. La línea de investigación no es. Es gestión este? pública, doctor. Claro. Sí, todo esto lo tenía modificado como ley. Aquí, aquí ya sabe usted que aquí el índice también hay que corregir. Sí, doctor. Con lo, bueno. con lo que van los números No, me refiero a que acá arriba debe ir la carátula. Ah, sí. No, ya eso usted lo sabe. Debe ir la carátula. En, en el formato que usted, en el nuevo formato que usted envió. Claro, el nombre del proyecto. No. La línea de investigación. Verifique ya. Aquí le falta el informe del turnitín al 28%, 28%. de similitud, como hemos observado, ¿no? Sí, de comida de va a hacer como había observado. Claro. La introducción ya sabe que no se observa o no se enumera. Correcto, doctor. ¿Tus objetivos salen de su matriz? Sí, doctor, de mi matriz. De la línea operacional. Y aquí debe citar a un autor. ¿Cierto? ¿Y qué tipo de justificación es? Claro, como usted ha mencionado, debido de las conclusiones o del aporte principal. No, no. ¿Qué tipo de justificación es? Ah, ya. Si es teórica. No, no. Si es práctica. ¿O es metodológica? ¿Qué tipo? Listo, doctor. No confundir, eso ya lo hemos hecho también. Ya hay que corregir. Todo título o capítulo va en una página. ¿Cierto? Sí, se empieza en una nueva página, doctor. Claro, eso debe ir ahí. Internacionales, ¿ya qué hacen uno ahí? Que hace el ¿Qué Sí, doctor, usted me lo corrigió eh, Alens, también eso, como digo, está todo modificado, es lo último Ajá. que le presenté. Vargas, Delgado, Flores, así no va, Allens. ¿cierto? Ajá, Patel. Ya, cuando tiene más de dos, solo va un autor y se pone Al o etal, le, le llaman uh -huh. algunos. Y se ordena de mayor a menor, ¿cierto? Correcto, doctor. Igual ahí el Atel. Uh -huh. Y esto, ¿por qué está así? Otro tipo de letra. Eso verifique. Y tiene otro oh, color. Doctor, doctor. usted sabe que son cinco de cada uno, ¿cierto? Conforme a que son cinco, cinco. De los últimos cinco años también. Uh -huh. Eso es solo en los antecedentes. Internacionales y nacionales. Ya sabe que entre párrafo y párrafo debe haber dos de espaciamiento. Eso dos lo corrige usted. Ah, le falta. Está para completar. Eso es lo que usted dice. Sí, doctor. Justamente lo que es, falta completar es lo que se me ha borrado. Ya. Falta ya lo último nada más, también ya. Ya, ya debe estar ya listo, ya el trabajo, ¿eh? Doctor, el sábado, más tarde, domingo, te lo puedo estar enviando ya terminado. Ya, porque recién de franco, al... mañana. el grupo. Todo... Ya, se lo mando al grupo, doctor. Muchas gracias. Al grupo, ya, por favor. Muchas gracias, doctor. ¿Puede arreglármelo, ya. por favor? Sí, ahorita se lo devuelvo, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Ver. Gracias. A ver.